Continuando con el curso, vamos a empezar con la utilización del código OpenMC. Lo primero que veremos es una introducción al código y la sintaxis para la definición de materiales. OpenMC es un código de transporte neutrónico eh, por el método Monte Carlo, que permite cálculos tanto de fuente fija como de autovalor eh, de K efectivo. Puede calcular en eh, concepciones eficaces multigrupo o continuas en energía. OpenMC está imprimido en Fortran y utiliza como input un conjunto de archivos en formato XML. Estos archivos pueden generarse a mano, ya que son archivos de texto, o mediante un API de Python. Lo que nosotros vamos a ver es la sintaxis de este API de Python. Estas características igualmente son las características de la versión estable actual de OpenMC. La versión de desarrollo ya incluye el transporte tanto de neutrones como de radiación gamma, y está siendo migrado de estado de Objetos a C++, así que es un código que tiene, está actualmente eh, en desarrollo. De un punto de vista conceptual, hay que definir cuatro cosas para eh, definir un problema de Monte Carlo. Hay que definir la geometría, tanto para establecer los límites de la simulación, como eh, las regiones en donde se van a asignar los materiales. Hay que definir los materiales, las composiciones que se van a asignar a las distintas regiones del sistema hay que definir las condiciones de contorno y hay que definir los parámetros de ejecución, particularmente la cantidad de partículas que se va a simular. En OpenMC estos parámetros, estos, eh, parámetros se expresan en forma de archivos XML eh, que se pueden generar con eh, un API de Python. Si uno intenta invocar el, el comando de ejecución de OpenMC en una computadora, en Linux, lo que obtiene es un comando de error porque eh, no toma, eh, no toma eh, nada por eh, eh, standard input, digamos. O sea, no, no, hay, no hay una forma de ejecutar lo que sea interactiva. Para que el programa funcione tiene que haber por lo menos tres archivos que son settings xml que son los parámetros de ejecución, geometry xml que es la definición de la geometría, y materia, xml que es la definición de los materiales. Adicionalmente se pueden eh, definir gráficos con plots XML y talis, digamos el cálculo de, de flujo en determinadas regiones o de ritmos de reacción o corrientes con el archivo talis.xml. Al ejecutar genera algo de salida por pantalla, pero fundamentalmente produce dos archivos de output que son binarios. summary.h5 que es un archivo HDF5, un archivo binario, muy compacto, digamos, eh, que contiene mucha información, que contiene información de la corrida, y StatePoint, que es un archivo que contiene eh, el estado de la simulación eh, para el, hasta el final de la, de la ejecución del, del cálculo. Estos archivos pueden abrirse usando también el API de Python, lo que permite el posprocesamiento, y uno no tiene que hacer parsing, digamos, de los archivos de texto de salida, como pasaba en los códigos de de cálculos más antiguos. La definición de materiales en el caso de la simulación de secciones eficaces de energía continua eh, requiere la definición de eh, materiales. Básicamente lo que uno tiene que pasarle es la composición de los distintos materiales eh, que se van a utilizar en la simulación. Lo que hace el código es combinar esas composiciones de materiales con bibliotecas eh, que, que están definidas por nucleído para obtener las secciones eficaces macroscópicas que después se utilizan en la simulación la otra forma de simular es dándole secciones eficaces macroscópicas como se hace también en los cálculos por SN o difusión las bibliotecas están en un formato propio eh, que es eh, también un formato binario HDF5 pero básicamente es una versión binaria compacta de las bibliotecas en formato AC que usa MCMP entonces eh, si uno tiene bibliotecas eh, que hayan sido generadas para SERP en OpenMC o cualquier otro código Monte Carlo que utilice bibliotecas en formato ACE, puede eh, transformarlas para usarlos en OpenMC. A continuación vamos a eh, abrir el eh, Jupyter Notebook que está eh, en el link acá abajo del video y continuaremos con eh, una introducción. Eh, a la generación de materiales. Abriendo el link que está debajo del video, se carga un eh, notebook de Jupyter en Google Collaboratory. Y como habíamos hecho también en la parte del curso dedicada a Python, lo primero que tenemos que hacer es guardar una copia de ese eh, notebook en nuestro propio Google Drive, haciendo File, eh, Save a Copy and Drive. Esto yo ya lo hice se abre una, se guarda una copia propia del de notebook de Python, que vamos a poder eh, editar. Como OpenMC no viene preinstalado en las eh, máquinas virtuales de Google Collaboratory, lo primero que hay que hacer es ejecutar esta primera celda que tiene el notebook, que realiza la instalación de OpenMC, y la instalación de las bibliotecas de datos nucleares. Este proceso lleva aproximadamente dos minutos, yo ya lo hice para ahorrar tiempo, pero es lo primero que vamos a tener que hacer para poder ejecutar eh, OpenMC en la nube de Google. Bien. Suponiendo que ya tenemos eh, instalado el, el código OpenMC en, en, en la nube, vamos a hacer lo primero que hay que hacer para utilizarlo dentro de un eh, notebook, que es importar el módulo OpenMC, que nos va a dar acceso a las distintas funciones y variables que permiten la definición de los inputs eh, y el posprocesamiento de outputs eh, en OpenMC. Entonces, eso se hace importando el módulo, dándole eh, Shift-Enter acá a Import OpenMC, entonces se carga dentro de la memoria, eh, el módulo OpenMC, que contiene, eh, digamos, toda el API en Python del, del código. Para definir un material, se utiliza la función material del módulo OpenMC, por eso es OpenMC.material, y tiene paréntesis porque es una función de Python, que devuelve un objeto de tipo material, eh, que es lo que vamos a utilizar para la definición de materiales. Ese objeto se asigna a la variable agua, y esto va a ser uno de los materiales de nuestra definición eh, del, del input. Este objeto eh, material tiene una, una serie de, eh, de eh, métodos, o sea, de funciones asociadas al, a, la, a, la, a esta variable que permiten hacer distintas cosas. En particular, hay un método que es AddNuclide, que permite agregar nucleidos a la composición. Este eh, método toma tres parámetros, y esos parámetros son el nucleido que se quiere agregar, que en este caso es Hidrógeno 1, 2.0, que es la, la cantidad de ese material que estamos agregando, y eh, en qué unidades eh, o qué tipo de porcentaje representan esas unidades, esas unidades. <coughs> Esto es AO, que pueden ser porcentajes en átomos, o WO, que son porcentajes en peso. Es distinto a otros códigos como en en donde se utiliza signo positivo y signo negativo para eh, implicar eh, porcentajes de átomos y porcentajes en peso. Acá se hace en forma explícita. Eh, si queremos setear la densidad del material, lo podemos hacer con el método set density, que se le da las unidades, en este caso gramos por centímetro cúbico, y el valor. O sea, es un gramo por centímetro cúbico. Eh, se puede también setear un valor de eh, densidad atómica en átomos por centímetro barnum, o eh, densidad en eh, kilogramos por metro cúbico. También se pueden agregar elementos completos. En ese caso se va, eh, el código va a agregar cada uno de los nucleidos que corresponden a ese elemento con su abundancia isotópica natural. Vamos a ejecutar cada una de las de las líneas. Eh, pero uno tiene que tener cuidado cuando hace esto porque eh, en algunos, no en todos los casos las eh, bibliotecas de datos nucleares poseen eh, todos los isótopos, entonces uno tiene que tener cuidado. Eh, en general, para el cálculo de benchmarks es recomendable no especificar composiciones con, eh, con eh, en, en base a elementos, sino nucleido por nucleído, para asegurarse que los resultados sean exactamente iguales a los resultados del benchmark. En otros problemas de simulación puede ser aceptable, digamos, si uno sabe que eh, los elementos están en, en, con sus abundancias naturales directamente, eh, por simplicidad, agregar eh, elementos. Eh, como el, el agua eh, el agua está formada por hidrógeno y por oxígeno, eh, pero estas bibliotecas, como es, el, eh, es una característica de las bibliotecas eh, en formato base para un CMP, tanto el hidrógeno como el oxígeno son bibliotecas genéricas en donde no se tiene en cuenta el tratamiento térmico o sea, si las secciones eficaces de baja energía son procesadas para un material en particular entonces uno tiene que agregar otra biblioteca adicional que es la biblioteca de scattering de neutrones térmicos en este caso vamos a agregar la biblioteca de hidrógeno ligado en agua liviana y eso se hace con el método ADD es alfabeta Y con eso definimos el material agua. Lo que hicimos hasta acá utiliza eh, una nomenclatura particular. Esa nomenclatura particular es un estándar, de hecho, que es el estándar que está utilizando la eh, biblioteca o el formato GND, que es un formato que va a reemplazar el formato ENDF. Eh, eh, en ese formato los nucleidos se especifican con el... Eh, el símbolo químico seguido por eh, el número másico y eh, tiene nomenclaturas especiales para los estados excitados y los estados estables. Los compuestos se eh, indican con C- un nombre de, que, y esa es la razón por la que eh, el agua liviana se coloca como C-H in H2. La definición de materiales permite eh, definir temperaturas, definir una temperatura genérica para todo el material y eso en realidad eh, forma parte de un esquema de eh, tres niveles eh, que tiene OpenMC para la definición de temperaturas. Uno puede definir una temperatura genérica para todo el sistema en Settings, ya lo vamos a ver. Uno puede definir una temperatura genérica para cada material en la definición del material, y después celda por celda, uno también puede definir la temperatura que corresponda. Esto sucede porque uno podría tener eh, gradientes de temperatura o distribuciones de temperatura dentro del mismo material, entonces uno setea el valor que va a ser default para todo el, el material, y después celda por celda especifica eh, qué temperatura corresponde. La temperatura en la celda, eh, o sea en la región del espacio, sobrescribe la temperatura del material, y la temperatura del material sobre y la temperatura de seda sobrescribe la temperatura genérica para todo el sistema. Si uno no coloca ninguna temperatura, el default es temperatura ambiente. Y un detalle importante, también comparando con eh, muchos otros códigos de, de transporte de radiación, las temperaturas se indican en Kelvin, no se, in no se indican en ElectronVolt o MegaElectronVolt. Una vez que uno definió todos los materiales, en este caso definimos uno solo, pero una vez que uno definió todos los materiales, uno tiene que definir un objeto materials, con una S al final, una materials en plural, que va a ser el conjunto de todos los materiales del sistema. Uno genera ese objeto, y a ese objeto se le agregan los materiales eh, que definimos. Eso puede hacerse generando el objeto primero, y luego agregando agregando el material que teníamos definido o directamente definiendo el objeto materials ya con la lista de materiales que le corresponde este objeto materials tiene un método muy importante que es export to xml, to XML. ese método permite generar el archivo xml que va a ser el input del de código o sea, eh, tenemos que generar un objeto tipo materials para exportar eh, el archivo XML que después va a utilizar eh, el código como, eh, como input. Ese archivo XML se puede mirar con este comando. Este es un comando de Linux, no es un comando de Python. Eh, los eh, notebooks de Jupyter permiten ejecutar comandos de Linux utilizando signo de exclamación. Y el comando cat muestra por pantalla el contenido de un archivo. Entonces, ejecutando esa línea, lo que se ve es el contenido del archivo materiales XML, Que como se ve, es eh, un, eh, un archivo de texto. Eh, que contiene la definición de eh, un material que tiene ID 1 y que tiene estos eh, nucleídos. Hidrógeno 1 con dos átomos por, por molécula, y estos nucleídos, oxígeno 16, 17, 18, eh, como eh, los que corresponden al, al oxígeno. Y una eh, biblioteca S alfabeta que es la de hidrógeno en agua liviana. Otra... Otra función que, que tiene eh, la definición de materiales es eh, get nuclear densities, que permite obtener las eh, <coughs> eh, densidades numéricas que calculó eh, OpenMC cuando nosotros le dijimos que, eh, que agregue el oxígeno eh, como elemento. Esto es para verificar los... Eh, los, eh, los valores que había calculado. Si uno quisiera mirar este archivo XML, también puede abrir acá a la izquierda y mirar, esta, esto es un navegador de los archivos eh, que están generados dentro de la máquina virtual y este es el, el archivo eh, generado por el, generado por el por el código. Otra propiedad importante que tiene el objeto materials en plural eh, es una string que se puede asignar que se llama cross sections, o sea el el, el nombre del, de la variable punto cross sections que es un string que donde uno, uno le indica en qué lugar van a estar ubicadas las bibliotecas de datos nucleares. Este lugar es donde eh, la celda del comienzo del notebook bajó e instaló los datos nucleares. Esto va a ser variable si uno lo está corriendo en la propia máquina o en un clúster o en algún otro lado. Entonces, seteando esta variable y volviendo a exportar el archivo MATS, uno tiene, uno indica eh, esta variable, va, que va a estar definida dentro del archivo materiales.xml. materials.xml En resumen, la definición del material agua, isotopo por isotopo, implica generar un material, agregar los nucleídos cada uno, acá eh, desagregué el hidrógeno 1, o sea, el hidrógeno y el deuterio, uno puede hacer cuentas, digamos esto es Python, así uno puede hacer las cuentas que uno necesite. Yo acá puse la abundancia isotópica del hidrógeno y, eh, la, y calculo la abundancia, isotópica, perdón, la abundancia isotópica del deuterio y con eso calculo la abundancia isotópica del hidrógeno 1 por diferencia. Puse también la abundancia isotópica del oxígeno 17 en forma explícita para incluir específicamente determinados... Eh, de los, de determinados nucleídos para el oxígeno. Supongamos que, por ejemplo, tengo una biblioteca que no contiene oxígeno 18. Entonces, haciendo esta definición, genero una definición de agua que contiene esos nucleídos en particular. Entonces, cuando yo genere mi archivo materias.xml para hacer el input, solo se van a incluir los nucleidos que yo especifique. Y esto lo podemos ver mostrando el archivo... Material XML que en este caso ya no va a tener el oxígeno 18 como lo había tenido cuando lo generó en forma automática eh, OpenMC.